Hay personas que, que no quieren respetar. Yo siempre he criticado aquí los abusos policiales. Pero cuando el ciudadano también irrespeta al policía, a la autoridad, hay que criticar al ciudadano. Hay alguien que cometió aquí una falta. Que en cualquier otro país, en cualquier otro país hubiera sido hombre muerto. Ahí está Estados Unidos, el que, es, el que hace eso en Estados Unidos, es inmediatamente que tiene una pistola descargada sí. en la caja del cuerpo donde se matan, donde se mata, porque ellos saben dónde dar para inutilizarte inmediatamente. No te tiran ni que a un pie, a un brazo, no, no, no, no, te tiran a matar. Entonces eh, aquí no se le tiene respeto a la autoridad, claro, la autoridad tampoco muestra para que se le guarde respeto. Porque de la forma que tratan muchos, a los, por ejemplo, ahí están los dijeseos los, los Amén, muchos de ellos abusan, entonces no le tienen respeto. Y muchos de ellos eh, se dejan sobornar y no le tienen respeto por eso. Miren, miren el error que cometió este ciudadano. De ser en un lugar donde... Que no sea este país, por ejemplo, Puerto Rico, eh, Estados Unidos, eh, eh, cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos que usted haga eso, es hombre muerto. Vámonos a la número uno, para que ustedes vean el abuso de este ciudadano. Un cuchillo en la mano, como se puede ver. Ahí se armó el problema. Le ponen a a ese hombre, haberse buscado la muerte o se la estaba buscando, porque eh, cualquiera gente tiene su vida en peligro. Fíjense, la gente ahí tiene su vida en peligro. Es una persona con un cuchillo en la mano. Mira la gente. O sea, sin preparación. Sin preparación. Eh, ese hombre había que reducirlo a como era lugar. Y debe estar preso. Pero si lo sueltan, están cometiendo un grave error. A ese hombre debe acusársele de intento de asesinato, que es como el asesinato mismo. Porque si él logra... Una estocada con ese cuchillo a uno de esos agentes puede matarlo. ¿Pero qué pasa? El agente no se atreve a dispararle, a defender su vida porque le dispara, cae preso y cuando viene a ver tiene que hacer 20 años por él. Buenas noches. Hermano. Sí. Buenas noches. Adelante. Hermano, digo que, le digo lo que está pasando en, en este pueblo y en, en República Dominicana entera. Sí. Sí. Lo que pasa es que esa gente, hermano, tienen a, una, a la gente alta ya, compadre. No, pero no es como bajarle un cuchillo y bajarle a puñalada. Sí, pero oye, ellos hay muchos que han dado, dado tiro a la gente. Entonces, le dan un cuchillo cuando vengan le dan un tiro. Porque esta gente, lo dije, sé. Ellos creen que son los reyes. Oye, y ni autoridades ni nadie. Mira, tú buscando un carro, pero a veces hay gente que anda en un motorcito. Buscándose la comida y esa gente... Es cierto, pero ahí, sí, ahí no se ve que hubo, que hubo exceso de parte de ellos. Sí, pero mira, ok, ese caso, pero mira hay gente, hay gente, que, tú ves que ellos dicen que están cuidando que el casco protector, ellos no están cuidando casco, cuando llegan al muelle, dos o tres furgones de casco protector, aquí no hacen casco, eso no importa, sí. dos o tres furgones de casco protectores, llaman al jefe de la mes, vámonos con los cascos, este mundo comprando casco, es un negocio, cualquier negocio. Puede ser cierto, pero no se justifica la acción de esa persona. La acción sí, gracias, de... Gracias, hermano. Ok, gracias a usted, mi hermano. La acción de esa persona no se justifica. Eh... Todo el que ha visto las noticias norteamericanas y que ha ido a Estados Unidos y ha vivido en Estados Unidos sabe que ese hombre era un hombre muerto. Oh, pero mira, yo no veo la agresión que a él le hicieron. Fíjate, la autoridad hay que respetarla. A usted lo mandaba para aparecer. ¿eh? Buenas noches. Bueno, Adelante. Buenas noche. bueno, ese es un león. Ese es un león, eso no lo pueden defender, no. Oh, no, pero claro, ese hombre, no, ese hombre es indefendible Ese no lo pueden defender Ese hombre es indefendible es legón, Pero lo está haciendo muy mal, adiós Ay, pero De claro, piso. Un policía, fíjate hay, que un policía, hay gente que pierde la paciencia Que no le importa la consecuencia Ahora aquí hay el problema El policía le da un tiro Y, y el policía se puede pasar la vida preso Muchas gracias ¿De dónde nos llama? Mire, yo he visto casos aquí de, de personas que han matado uno que va a matarlo a ellos, a robarle a su casa. Y preso, bueno, miren el doctor, que duró muchísimo tiempo preso, que tuvo que intervenir la sociedad completa para que lo soltaran porque mató a un tal lagrimita, o no lo mató, lo mató una multitud a lo que él tenía ya harto de, de, de atracarle. Miren el caso del general. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, baje el, el televisor, diga, fíjense, miren el caso del general de, de Ranger, que fueron a su casa dos delincuentes a atracarlo y a matarlo, incluso le tiraron, que le rozaron la cabeza, y él logró matar uno de ellos. Ah no, pues él lo tenía, lo tenía la fiscalía para someterlo, para ofrecerle 20 años y tuvieron los, los, los ex militares que hacer, hacer fuerza y hacer allí una vigilia el día de corte para que pudieran soltarlo entonces no se puede hacer así no puede ser ese muchacho o ese hombre que agredió de, de, de esa forma a esos militares ellos le dan un tiro y, y estuvieran presos preso, preso ...y cuando viene a ver con, con, con la sociedad encima... ...que no, que fue, un, que fue un infeliz lo que mató... ...que fue un infeliz... Oh, ...en Santiago yo vi... Uno, un ladro, ...unos ladrones que fueron a atracar... ...y el dueño del lugar que fueron a atracar... muchachos joven... ...logró matar uno... ...ah no, pues la familia pide que... ...que se haga justicia porque no fue un perro que él mató... ¿Eh? ...que no fue un perro, fue un atracador... ...que fue a quitarle la vida... Un atracador que fue a quitarle la vida y salió en libertad por el simple, porque las la pruebas eran demasiados, los videos y eso. Ah, no, pues, el papá de, de, de, del ladrón dijo que, que si no hacían justicia él le iba a hacer con su propia mano. Y así no se puede. Aquí es difícil, difícil ser, por ejemplo, agente. Hay gente que se pasan y abusan, como dijo la persona que llamó ahorita, pero este caso es indefendible, este caso es indefendible. Por otro lado, señores, lo que hizo un cura ahora, ayer o antes de ayer, no tiene comparación, pone la iglesia en ridículo, en ridículo, pone la iglesia como pedigüeña, Coger el púlpito para, para hacer este tipo de cosas. El púlpito debe ser para llevar la palabra de Dios, no para pedir dinero, no para, para atacar políticos, ni permitir que un partido ataque al otro. Ah no, pues este cura ha sido criticado por todo el mundo. Que incluso la iglesia católica Que ha sufrido mucho daño con eso Mucho daño con eso Debiera sancionarlo Debieran sancionarlo Vamos a esto llamado Buenas noches Buenas buena noches bla. Adelante bla, bla, Mira yo estoy de acuerdo Con, con la mente Tenemos que respetar a la policía okay. El hombre se equivocó Pero es que estamos cansados Dime dónde esa gente va a meter todo esos motores que tienen ahí preso. Es, cier es cierto, pero no es para usted jalar un cuchillo y fajarle a puñalar. Yo entiendo, bla. Yo respeto tu programa, tú una gente bien y me gusta te lo la noche, pero también tenemos que buscar otros métodos, otros métodos, otro método, el caquito, los papeles. No, porque ellos y lo que andan es buscando todo. dinero. aburrido. Es fiscalizando lo que ellos andan, buscando dinero. Está bien, gracias, Bla, gracias. Gracias, hermano, gracias. Gracias. Es cierto. Eh, la digestión no resuelve nada usted ve que tienen unas leyes eh, eh, por ejemplo eh, en la carretera el carril izquierdo es expré en el mundo entero excepto en Europa que, que por el carril izquierdo es que se, se transita pero entonces el derecho es expré entonces los camiones, usted lo ve al pasito, al pasito, al pasito, obstruyendo y loco por provocar un accidente. Y no aparece, no aparece un, un... No aparece un agente que ponga el orden. Buenas noches. Baje el televisor, por favor. Bien. Entonces, eso de DGC no resuelve nada. Usted lo ve agolpado, 7, 8, 10 en una esquina, parando un motorcito, eh, pidiéndole... Eh, eh, ...el casco con, con una grúa ahí para un camión grúa parado para llevarle los motores. Incluso hay quienes presentan los papeles y de todas maneras lo montan. Bu buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches. Adelante. Fíjate, con eso de los AME, la, la autoridad metropolitana, la, la, la, la, la autoridad esa creada, uh -huh. el gobierno tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque él ha fundido varias instituciones, el IDESO y la ingeniera de la, ingeniería, la del Estado y otras instituciones, sí. debe hacer, ahora que hay la reforma policial, una sola policía, o sea, fundir la, la Policía Nacional, eso a mí, muchos generales, muchos coroneles, deben mandarlo para su casa, el Estado no resiste más... Más, impu más dinero gastado innecesariamente. Duplicidad de funcionarios. Fíjate. No se puede. Fíjate. Eso, eso tuvo un tiempo que funcionó. Gracias. Gracias, hermano. Eso tuvo un tiempo que funcionó. La ME aquí funcionaba como una institución apéndice de la policía. Pero una institución seria. Tan seria que yo tengo un amigo que lo pararon en la capital, y él, hace tiempo de eso, cuando dos mil pesos eran dos mil pesos, cuando comenzó la mes, y él quiso pagarle, o sea, decirle, mire, yo voy rápido, coja eso para que se tome una cerveza, era el es, no, no, tráfico no, a me ya, a